La primera prueba que hice ayer con el nuevo, la nueva versión de Common.js eh, la hice solamente sobre el editor y dije que funcionaba. Creo que me equivoqué. Eh, documento un poco ahora la situación. Si yo abro Excel Learning con la versión antigua, con el Common.js original, voy a abrir el proyecto que mandó Lili, se carga el paquete y voy a comprobar que puedo, por ejemplo, hacer una visualización previa. Y se carga perfectamente, en la cual compruebo que la corrección es errónea porque marca de forma incorrecta, eh, señalando en función de, la de lo que da respuesta correcta y no de lo que ha señalado el usuario. Bien, cierro, voy a cerrar este, esta instancia de Excel Learning, salgo y correcto. Lo que voy a hacer ahora es modificar y cambiar el CommonJS por el nuevo eh, CommonJS entonces, abro nuevamente Excel Learning el programa se abre correctamente voy a cargar el mismo archivo lo cargo y voy a ver que aparecen algunos problemas por ejemplo, si intento darle a visualización previa, veo que se abre la pantalla, pero se queda esperando a localhost y no consigue cargar. Bien, voy a cerrarlo, puedo comprobar que efectivamente es el nuevo, voy a marcar estos dos y mostramos ahora feedback. Y ahora sí que está correcto, porque marca que esta respuesta está vacía y debía estar marcada es incorrecta, y sin embargo, por ejemplo, esta que está vacía y debía ser así es correcta. Y está incorrecto. la corrección es la adecuada, pero el problema hemos visto ya que la visualización por ejemplo no funciona, si quiero intentar cambiar el estilo, vamos a ver si me deja cambiar el estilo, también como se puede ver, se me queda aquí abajo esperando a localhost y no consigue hacer nada voy entrar, bueno, pues parece que esto no funciona, voy a salir, intento salir y nuevamente se me queda esperando a localhost sin hacer nada en la única que me queda es salir a la brava, entonces salgo, abandono la página, pero si me voy al monitor del sistema y compruebo, compruebo que hay aquí un proceso de EXE que se ha quedado colgado, voy a intentar abrir nuevamente, abro nuevamente, el programa se abre correctamente y ahora voy a hacer lo mismo, voy a cargar el archivo, lo cargo y... Esto debió ser lo que hice yo ayer, o sea, si intento, a ver, voy a ver, es que no me acuerdo, si sí, intento salir y ahora sí me ha dejado salir. Esto debió ser lo que hice yo ayer y por lo, por lo cual dije que estaba correcto. De todas maneras, si vuelvo a ir al sistema, veo que sigue estando colgado este proceso. ¿eh? Entonces, voy a matarlo. ...mato el proceso... ...y voy a volver nuevamente a restaurar... ...el Common JS original... ...vuelvo a restaurar el CommonJS original... ...cierro, vuelvo a abrir ese Learning... ...y al abrir Excel Learning... ...se abre correctamente... ...cargo nuevamente el archivo... ...ahí está, el proyecto está cargando... ...veo que efectivamente... Volvemos nuevamente a tener una corrección equivocada, pero puedo manejar, por ejemplo, cambio el estilo, eh, puedo añadir una página, eh, vamos, el, el programa sigue funcionando correctamente. Y si me voy a salir, veo, a ver, voy a ver, tengo aquí una instancia de exe funcionando, pero si me voy a salir, me, me dice que he cambiado, le digo que no quiero sale correctamente del programa y veo que la instancia de exe ha desaparecido.